Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. eliusda confirmó un nuevo brote de influenza aviar en Tennessee, siendo la primera vez en el año que se registra un caso del virus en dicha entidad. Con esto ya suman más de 44 millones de aves afectadas en Estados Unidos. La firma brasileña BRF comunicó que el Senacica en México otorgó una nueva autorización para comenzar a exportar carne de pavo hacia nuestro país desde su planta en Santa Catarina. Con esto suman dos unidades en obtener dicho permiso. La Secretaría de Agricultura llamó a los avicultores en Baja California a reforzar sus medidas de bioseguridad, esto ante los brotes de influenza aviar en California y Arizona. Mientras la inflación en México, cercana al